Bienvenidos a Tiffany Vlog desde Utah para el Mundo Si estás visitando mi canal por primera vez te invito a que te suscribas, comentes, compartas y actives la campana de notificación para que no te quedes afuera de las entregas semanalmente, viernes y sábados también entrego en mi canal un en vivo una vez al mes te invito también, links en la cajita de descripción a que te suscribas a mi Patreon, donde podés donar y colaborar conmigo para crecer mi canal. Hoy vamos a estar haciendo tres ideas para Navidad, para regalar con cositas sencillas, económicas, que te van a hacer quedar como una reina con tus amigas. Así que si no querés perderte esta entrega, te invito a quedarte. Ponga mi password entro a mi design space entonces aquí en esta área me va a mostrar todos los proyectos que yo he hecho vamos a ir a nuevo proyecto acá en nuevo proyecto yo eh, voy a buscar unas imágenes que bajé ayer cuando trabajamos con capas tenemos que ir bajando la misma imagen varias veces y um, Vamos a irla bajando por colores, ahorita les voy a mostrar cómo. Pero en este caso yo ya tengo este paso hecho, pero les voy a mostrar. Nos vamos a ir a bajar imagen, bajar. Yo en este caso voy a usar imágenes que bajé de Pinterest. Y les voy a enseñar cómo yo lo hago. Está un poquito lenta mi computadora hoy. Les pido disculpas. Aquí tengo la imagen que quiero plasmar, pero... Vámonos a ir a... Por ejemplo, quiero escoger hoy estos dos duendes, gnomos, que están muy de moda. Tengo mis gnomos y recuerden que tenemos imagen simple, moderada y compleja. Me voy a ir a compleja, aunque es una imagen simple, de todos modos yo quiero chequear cómo está. Le voy a dar el más alta saturación de color. Voy a bajar un poco porque ahí me quitó la nariz. Creo que ahí está bien. Le voy a dar a la varita mágica y voy a darle clic Está bastante limpia y voy a poner, voy a, a borrar todos los espacios en donde yo quiero que la imagen se corte. ¿okay? Le van a dar clic. Así es como yo lo hago. Esta imagen está limpia, pero les voy a enseñar otro truquito donde ustedes pueden ver tengan paciencia y van a ver que todo va a salir bien so, a esta imagen yo le voy a quitar todos aquellos espacios donde quiero que la cuchilla me corte y me haga los diseños ¿ok? aprovecho para decirles que busquen en, en la cajita de suscripción uh, mis redes sociales y mi patreon que ahí pueden suscribirse para contenido que estoy bajando para miembros tienen tres niveles también les pido que me apoyen en mi super chat donde responderé preguntas en directo y um, pueden este verme y conversar conmigo me pueden ahí ayudar también con sus donaciones para que pueda yo bajarles más proyectos nuevos y más ideas les ruego que apoyen mi canal y les agradezco mucho todo donde yo estoy marcando es donde la cuchilla va a cortar pero estoy viendo un problema Así que voy a volver hacia atrás. Tengo que... Voy a ir atrás, amigas. Voy a deshacer porque no sé. Creo que voy a ir a imagen moderadamente complex. Porque encontré como un problemita. Eh. <coughs> Déjenme ver... Se me olvidó apretar la, la varita aquí ustedes van a ir a la varita y a la varita aquí mágica y le van a dar clic entonces su imagen va a aparecer de esta manera lo que estoy viendo en esta imagen que bajé que está demasiado sucia lo que significa que ustedes tienen que tener cuidado con este tipo de imágenes porque todo esto que ustedes encuentran aquí um, son cortes que están, es, es una imagen que no está muy buena, eh, no tiene muy buena calidad. Así que voy a ir para atrás y voy a bajar y escoger otra imagen. Y para no hacer mi video demasiado largo, creo que voy a escoger una imagen que ya tengo limpia o quizá escoja esta. De... Vámonos a a esta imagen okay, donde tengo un reno porque de por sí los pasos que vamos a dar son bastante son muchos pasos así que no las quiero confundir soy yo me voy a complex que es imagen compleja eh, voy a achicar mi imagen y voy a irme a, a opciones avanzadas y le voy a dar a la saturación del color Bastante alto, lo más alto que pueda. Me voy a la varita mágica y doy clic aquí. Miren qué limpia está esta imagen. Ustedes lo pueden ver cuando apretan High Preview. ¿Ven la limpieza en, en, en las líneas? Bueno, eso es lo que buscamos, al menos yo. Y voy a guardar esta imagen que está bastante bonita. Y le voy a dar Save as... Eh, guardar como imagen cor para cortar. Me la voy a guardar. Y voy a ir de nuevo a bajar imagen. Esto es como yo lo hago. Y voy a volver a bajar esta misma imagen, amigas. Voy a hacer exactamente lo mismo. Me voy a ir a imagen compleja. voy a Yo le voy a achicar porque yo no la quiero para un proyecto. De hecho, es para esta toallita chiquita. Entonces, no, no queremos una imagen muy grande. Aunque ustedes pueden eso cambiarlo luego también, le voy a dar a la saturación lo más alto que pueda, le di en este caso 44, voy a apretar mi varita, la imagen está hermosa, no hay nada que borrar, voy a ir al preview, está limpia, eh, quiere decir, voy miren, les voy a mostrar lo que a lo que me refiero, que cuando ustedes agrandan la imagen y van a preview, estas líneas están limpias, impecables. A veces se, tú puedes limpiar la imagen, depende del tiempo que tengas. Yo a veces lo hago porque es una colaboración que vas a estar haciendo al sitio. Pero esa imagen estaba demasiado fea, mal cortada. Entonces obviamente eh, me iba a causar problemas. La voy a dar guardar como imagen cortada. Nuevamente, exactamente lo mismo. Perdón, amigas. Perdón. Vámonos para atrás. Eh, les, les pido disculpas. Me marié. Voy a dar cancel. Uh, voy a ir a imagen. Okay. Y voy a bajar nuevamente. Esa imagen luego la voy a borrar. Me distraje un poco. discúlpenme lo que voy a hacer en el segundo paso es nuevamente lo mismo. Ok, la voy a achicar. Ya sé que esta imagen está limpia. Entonces voy a la varita, le doy clic. Y aquí me voy a ir a la gomita de borrar. Ahora les explico por qué. Porque de aquí solamente quiero el gorrito. Así que voy a borrar todos los cuernos bien limpito eh, porque vamos a hacer imágenes por layers como en capas entonces eh, como va en capas por los diferentes colores yo voy a bajarla varias veces y voy a bajar cada capa en este caso yo solo voy a necesitar de esta imagen el eh, quitar los cuernos porque ya la tiene la otra imagen y así es como voy a lograr mis capas y yo así lo bajo y ya lo dejo ahí guardado en el sitio para que otra persona ya tenga medio camino andado y no tenga que estar haciéndolo pero esto es lo lindo de, de esto no crear a esta le voy a quitar las orejas también todo lo que no no lo que voy a hacer en otras capas Okay, entonces a la próxima imagen que baje, la, la primera fue entera, la segunda solo quiero el borro y la nariz. Y la próxima imagen que yo baje, eh, voy a querer las orejas y, y los ojos. Okay? Y ahí voy a tener mis capas y en el proyecto ya lo voy a tener listo. Tengo aquí eh, sus, su, sus estrellitas que tiene el diseño en... Voy a quitar los ojos, voy a quitar las estrellitas, solo quiero la nariz y el gorrito de esta imagen, ¿ok? Y podemos ver aquí, a ver, ¿ven? Todavía está sucia y ustedes pueden irla limpiando de esta manera. Yo le doy así y voy limpiando. En donde voy viendo, pero también hay otras maneras de hacerlo. Yo lo hago así, también depende. También puedo agrandar mi círculo y, y esto me permite que aunque no pueda apreciar, aunque después de un tiempo se van a dar cuenta que su ojo se entrena y ustedes pueden ver <coughs> todos esos defectos y corregirlo. Los van a ver, créanme que los van a ver. Su ojo se va a entrenar y ustedes también pueden. Lo que me gusta es agrandar la imagen como ustedes quieran y ahí ven, ven. Ahí se, se aprecian los defectos. Este, no quiero hacerle clic ahí porque voy a estar ya... Yo de todos modos le bordeo aunque no vea, le hago así, apretando el ratón para asegurarme de que voy a achicar mi círculo para poder penetrar en lugares donde. Ah, ahí va donde sería complicado y van a limpiar así toda su imagen ¿ok? limpien lo más que puedan porque donde ustedes no limpien la cuchilla va a cortar y, y, y no saben, ya me ha pasado, aprendí en el hardware so, así es como yo voy a limpiar voy al preview y me queda aquí unas manchitas, otra por aquí y van haciendo así, so, esto es un trabajo de paciencia, te desestresa y el resultado final es lo que tú vas a estar dedicando tiempo para preparar estos regalos para tus amigas. Vas a quedar como una reina, limpien todas las imperfecciones del borde ¿eh? para que nos quede un, un corte de la máquina perfecto, ok van a limpiar su imagen de esta manera vamos al preview ven que limpia va quedando esto es hermoso limpian sus bordes esta es la parte más difícil de todo, si hay algo difícil esto sería lo más difícil pero vale la pena amigas el esfuerzo porque el resultado final esto también lo pueden hacer cuando van a aplicar a una camiseta so, estoy limpiando todo alrededor, mantengo mi ratón apretado, me voy a mi preview y ya ven cómo limpiamos la imagen, no? más Yo voy a ir aquí, creo que había unas manchitas por aquí voy a darle aquí aleatoriamente, total como sea va a limpiar. Creo que había unas por aquí. Ay, si se llegaran a pasar y esto les pasara, vienen a undo y le dan clic y todo vuelve a su lugar. Vamos a preview. So, la herramienta nos permite de todas maneras... Eh, tiene muchas herramientas que nos ayudan bastante, amigas. Miren, aquí hay un rayón. Tendrían que quitarlo, porque si no la máquina lo va a leer y va a cortar. El borde del gorro está bastante feo. Voy a tratar de corregirlo y dejarlo lo más liso que pueda. Porque estos son detalles, amigas, que van a jugar un papel al momento de que la máquina corte. Vamos a ver si podemos corregir las líneas de corte de nuestro gorrito. Me voy a mi preview. ¿Ven? Quedó bien. So, traten, amigas, de limpiar sus bordes, sus líneas, para que no tengan problemas al momento de cortar, ¿ok? Esto es un trabajo de precisión, pero va a valer la pena porque su corte va a quedar más limpio, más prolijo ¿okay? van a estar ahorrándose y esto lo van a hacer una vez porque luego van a poder guardar la imagen y les va a quedar guardada y ya prolija así que como que la primera vez eh, que van a hacer una imagen por primera vez, yo quería aprovechar yo ya tenía unas imágenes limpias pero quería aprovechar para enseñarles estos trucos que tiene Design Space Me voy a Preview Yo considero que ya quedó bastante bien Entonces le voy a dar Continuar Le voy a dar Guardar para cortar Y Lo que voy a hacer ahora es Bajar mi proyecto Le voy a dar clic a los tres y me voy a ir a insertar imagen. Van a aparecer aquí. Y veamos qué pasó. Tenemos que achicarla. Porque... Okay. Ahora las voy a separar. Voy a dar clic afuera y voy a separar cada imagen. Y le voy a dar color diferente porque si no me voy a marear. Le voy a dar clic... No sé por qué tengo esta doble. Esta, esta creo que no la necesito. Y ahora les voy a mostrar algo, amigas. Se dieron cuenta que cuando limpié eh, no le bajé mucho la saturación, pero lo hice a propósito para mostrarles este truco. Van a venir aquí, van a colocar y van a pasar al frente... No, no pasó. Van a pasar su imagen al frente, ¿ok? Y la van a colocar así exactamente. Van a tratar de ajustar el tamaño lo más posible que puedan. ¿Okay? Ahí. Un poquito más. Un poquito más, un poquito más. Traten de que la, les quede lo más ahí posible. Eh, no sé, le voy a mandar para atrás. Voy a agrandar esta un poquito, achicarla. ¡Ay, perfecto! Ahora mando esta para atrás. Y esto es lo que voy a hacer: voy a tomar mi imagen y la voy a encerrar. Y me voy a venir aquí a Slice. Le voy a dar clic. Voy a mover mi imagen. Perdón. Perdón, mía. Perdón. voy a ir atrás porque se me olvidó un paso importante voy a volver todo para atrás hacia este punto creo que tengo que... voy a unir toda mi imagen le voy a dar um... No sé qué pasó aquí No sé qué pasó, amigas Se supone Voy a ir todo hacia atrás nuevamente Ok, vengo a este punto nuevamente Ok, aquí quedamos Y voy a volver hacia atrás Ok, estas cosas pasan, amiga Creo que olvidé un punto No sé si tengo que, que unir poner a, a agrupar la imagen si sí, yo creo que tengo que agruparla porque déjenme un segundo voy a agrupar mi imagen porque no la agrupe lo que estoy tratando de hacer amigas es cortar mi imagen cortar ahora van a ver a lo que me refiero cortar mi imagen para que Para que le haga al gorrito, porque se me olvidó en el paso anterior. Le voy a dar... La primera vez lo hice sin agrupar. So voy a tratar de agrupar la imagen. A ver si funciona. Ok. Y le voy a dar slice. Y ahora vamos a aprender algo. Ahí va. Tienen que... Ahí estamos. Perfecto perdón esta es la que quiero borrar ¿entendieron lo que pasó? So, agrupé mi imagen le tienen que agrupar y le ponen encima y le dan slice cortar y me va a formar esto diseño del gorrito que no tenía ahora voy a colocar mi imagen aquí porque ya veo que está cortada. Esta la voy a mover. Esta le voy a dar attach. Voy a darle agrupar a mi imagen. Ok, aquí agrupar. Me la va a agrupar y le voy a dar weld. Y ya me unió mi imagen. Ok, no hay problema. Amigas, así quedó la imagen y ven que le hizo aquí el diseño a mi gorrito, ¿okay? que había quedado sin eso, entonces cuando cortara me iba a quedar sin ese diseño. A mi gorrito le voy a poner rojo, así lo, lo diferencio y voy a hacer nuevamente, voy a agrupar mi imagen nuevamente, voy a achicar todo, Ah, perdón, perdón, perdón, perdón. Voy a agrupar todo nuevamente. Agrupo. Ya les digo para qué. Para de esta manera fácil poder darle el tamaño y que queden del mismo tamaño los dos. Solo voy a hacer de 3 por 2. Voy a colocar, a ver, un poquito en el 1 para referencia. También lo pueden hacer desde aquí, tienen este, la diferentes tamaños yo más o menos ya me lo sé así que basada en el mat eh, puedo calcular el tamaño que va a tener pero pero 2 por 3 son como pulgadas, 3 pulgadas por 3 pulgadas más o menos se dan una idea y ahora lo van a agrupar y de esta manera agrupado lo van a hacer okay. van a ir a sumar y como va a ser para tela lo, lo vamos a, a hacer mirroring lo vamos a dar mirroring solo voy a hacer mirror acá me dice el color rojo pero yo les voy a mostrar cómo yo lo hago, si alguien sabe una forma más eh, eficiente, me lo deja saber, ¿ok? So aquí tenemos ya todo nuestro trabajo, ¿ok? Le vamos a dar mirror a cada una, este va a cortar primero, este segundo y nos vamos a preparar nuestra máquina Esta toallita terminada para regalar, amigas. Yo la voy a terminar poniéndole unos detalles más aquí.